Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19 que hacemos junto a Lola Proaño Gómez, Camila Mercado y quien les habla, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a estar charlando con integrantes del grupo de Tripa Corazón. Este grupo es de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Nació en el año 2011, por lo que este año está cumpliendo 10 años de trabajo. Es un grupo heterogéneo compuesto por aproximadamente 20 vecinos y vecinas que son más estables y luego algunos que son más fluctuantes. Eh, siempre ensayan en el Centro Social y Cultural del Birri, aunque durante la cuarentena estuvieron encontrándose por Zoom. Actualmente el director del grupo es Ulises Bechis, quien comparte equipo de dirección con Maximiliano Jenkins. El grupo realizó siete obras tituladas Teatro Comunitario en el 2011, La Cumbia Faca Historia 2012-2013, Del Mitre Albirri, Un vagón de historias, del 2014, El grito de los pájaros, del 2016, Sueños, pesadillas y delirios, en el 2017, El circo, una sonrisa de sueños, en el 2018, y Quebracho, corazón de payaso, del 2019. Hoy vamos a estar charlando con María Claudia Guzmán, que es integrante de Tripa Corazón desde el año 2012. Actualmente está jubilada y continúa trabajando de manera independiente en coaching. Maximiliano Jenkins, que estudia y enseña teatro desde hace muchos años y es integrante del grupo desde hace tres años y forma parte del equipo de dirección junto con Ulises Bechis. Y con Susana Dome, que es actriz y música, participa del taller de teatro comunitario eh, del grupo desde el 2016 Ahora está con algunos problemas de conexión, pero esperemos que prontamente se nos pueda unir. Así que bueno, bienvenidos, bienvenida eh, a esta nueva charla. Les agradecemos muchísimo eh, que nos dediquen este ratito. Eh, y bueno, es una alegría escucharles. Hola. Bueno, ya? Me sumo a la bienvenida. Eh, está buenísimo conocer nuevas experiencias, que nosotras no habíamos estado en contacto hasta ahora con ustedes, así que está buenísimo poder conocer un poco más del grupo. Y queríamos eh, arrancar un poco preguntándoles por el vínculo con, con su lugar, su espacio de encuentro. Este centro cultural que mencionaba Clari. Eh, que se llama El Birri. Queríamos saber cómo estuvo siendo el vínculo durante, durante bueno, más que la pandemia, que seguimos en pandemia, eh, el aislamiento durante el año pasado y este, si siguieron en contacto, si, si hubo actividades, en el, algún tipo de actividad en el, en el centro cultural, eh, o cómo, cómo se desarrolló. Primero que nada, hola, gracias a ustedes por generar estos, estos espacios eh, que mantienen, también son una forma de mantener viva en pandemia todo esto que genera el teatro comunitario. Eh, yo creo que, bueno, ahora que salude María, así yo sigo hablando todo de corrido. Hola, sí, gracias por esta comunicación y... Estoy emocionada de poder hablar de esto que nos, que nos une el teatro comunitario y en pandemia. El, el, el tema de, del birri eh, estuvo el año en 2019, hubo un incendio, lo cual ya de por sí generó una serie de, de traumas, digamos, este, para, para lo que era el teatro, porque justo tomó toda la parte de, de, del centro de, donde se generaban un montón de, de actividades, no llegó a tomar la parte de la sala de teatro, que hubiese sido un caos porque se estaba arreglando hace poquito, pero bueno, eso fue un primer, digamos, golpe antes de la pandemia a, al, al centro cultural, este, que ya nos obligó a, a trabajar un poquito fuera, ya sea en la plaza. Eh, en, la, en los ingresos, digamos, tenemos un pequeño espacio ahí, este, en la casa de los directores, eh, de Ulises en este caso, eh, y bueno, este, el BIRRI siguió haciendo, realizando actividades durante pandemia, porque hubo mincas este, para limpieza, para reorganizar, para, hubo también, se brindaron bolsones, este, a través del BIRRI, se fueron organizando y se brindaron por zonas para el barrio, o sea que sí hubo actividades de las cuales eh, varios participantes de, de Tripa fueron, fueron colaborando con esas actividades, y bueno, y también con el tema de la escuela de carnaval, que se arma el carnaval de, de fin de año con la quema del momo, este, y de Tripa también participó en, en el carnaval con las, con las marionetas gigantes, con... Con, con, bailando, participando de la, de, de la caravana, digamos. Así que sí, estuvimos en contacto y, y creo que el vínculo también se, a, se hizo más fuerte. Creo que la pandemia permitió eh, revalorizar y, y re, reorganizar la, las prioridades y, y los vínculos en, en muchos sentidos. Uh -huh. ¿Sí, sí. sí, respecto sí. de esto, de juntarnos... Eh, yo recordaba que los niños de los hogares la última vez que pudieron compartir con nosotros la, la performance fue justamente con el Carnaval Real de 2019 y bueno, y desde ahí después ya este, no pudimos contar con la presencia de ellos y bueno, este, es lo que más extrañamos en el grupo. En de Tripa Corazón los extrañamos, desde las tripas y desde el corazón, los chicos. Bueno, y ahora en 2020 que se pudo realizar y ellos también participaron. Uh -huh. Ahí, bueno, claro, pero, en febrero 2020, pues, 2020 sí. sí. Este, porque nosotros, parte del grupo participan de, de hay chicos de, de, dos, de dos hogares, ellos me anoté los nombres porque me los olvido al, al nombre de los hogares. Pero Muy bien. Está, está, en algún lado está, este, bueno, ellos son parte activa de, del grupo y, y bueno. Este, con todo esto de la pandemia tampoco habíamos podido relacionar o estar con ellos tanto tan presente como, como se hacía antes, teníamos las reuniones todos los sábados. Y no me van a salir los nombres, ¿O sabés que lo anoté porque me iba a olvidar y, y no lo voy a encontrar. Ah, el Hogar San José y el Hogar Franchiola. Franchiola. Sí, el Hogar San José queda a, a la Vuelta del Birri en San José y, y General López y nosotros eh, bueno, también venían en combi los chicos de, del segundo hogar que mencionaste, que yo tampoco me acuerdo el nombre. No, no. Concurrían con las tías acompañados y bueno, eran, eran el solcito de, del ensayo. Toda esa fuerza, esa energía. Así que bueno, los extrañamos. Una pregunta eh, eh, respecto a esto que veníamos eh, hablando, que les preguntaba sobre el vínculo con el espacio. Ustedes, eh, digamos, de, deben, tienen que, que pagar un alquiler para eh, poder usar el espacio, ensayar ahí, o cómo es ese, ese vínculo que gestaron para poder tener ese espacio de encuentro, digamos. El BIRRI nace como centro cultural, incluso eh, Ulises es parte de los de las primeras personas que, que ponen en movimiento el, el, el BIRRI como, como espacio social, como que lo recuperan, digamos. Sí. Este, creo que es en, cuando se cierra, eh, bueno, ellos empiezan a, a utilizar el espacio con la borda azul incluso, Ulises empieza a utilizar el espacio con la borda azul para retomarlo un poco, para entrar a arreglarlo, para cuidarlo, después se arma una comisión, es como que siempre fue parte, y teatro comunitario es parte del, de, del birri, digamos, este, de las actividades que se brindan en el birri, como está la escuela de carnaval, donde se da circo, se da tela, un montón de actividades más, digamos, para el barrio. O sea que es una parte, es una parte conjunta, más allá de eso, Entiendo. el birri funciona como entidad separada, digamos, este, y nosotros formamos parte de eh, y Bien. nos brinda el espacio, nos, nos brinda la, la sala de teatro, obviamente, cuando hay otras actividades, este, nosotros participamos a veces, del, de, bueno, en la escuela de carnaval, ahora somos parte, entonces eh, hay como una unión muy, muy linda, digamos, y, y donde todas las actividades también sostienen al BIRRI como, como centro, ¿no es cierto? El centro sí. cultural. Sí, y nunca, nunca se nos pidió ninguna contraprestación por, por ocupar el, el sí. espacio. Todo lo contrario. Sí. sí, porque en la obra se ofrecen, hubo una obra donde tuvimos que confeccionar títeres, bueno, elegimos hacerlo, no lo tuvimos que hacer, eh, después de participar con sonido, con iluminación, hay chicos que hacen cursos, hacían, ahora esto está eh, detenido, pero incluso en el año 2018 se había logrado que el Ministerio de Educación aprobara los cursos de iluminación, sonido y otros que no me acuerdo ahora, que son técnicos y son apoyatura del teatro. Entonces, si nosotros tenemos alguna falencia en algún área, ellos están colaborando con nosotros. Y tenemos la suerte de disponer de una sala que no todo el mundo tiene esa suerte. Sí, Después Hola, sí. Y Claudia, ¿cómo están? Sí. Una alegría tenerlos wow. con nosotras. Buenos días. Eh, muy bien, muy bien. Respecto de la gestión del espacio, ¿ustedes eh, hacen gestión con ellos? De, por ejemplo, en esto del ministerio que les, que les auspicia estos talleres para los iluminadores y demás, ¿ustedes esa gestión participan activamente o es algo que hace el centro cultural y ustedes se benefician de eso? Eh, lo hace el... lo hace, sí, lo hace el Centro Cultural y nosotros eh, hay alumnos que estuvieron en teatro y fueron alumnos del curso. Ya, yeah, Y yeah. ahora está... está pero... Sí, este, hay reuniones que se realizan en las cuales todos los, los que participan de los, de los talleres están invitados a, a participar. Entonces hay una forma de... Es una forma participativa, digamos, todos los grupos participamos. Eh, yo en este caso por ejemplo menos activamente Ulises más activamente en las reuniones, en la gestión eh, nosotros no, no cobramos ningún tipo de subsidio ni, ni cobramos para dar los, los talleres ni, ni mucho menos este, si el BIRRI tiene, eh, tendrá sus yo no lo, no, lo, no lo conozco bien entonces no lo puedo decir pero digo eh, si sí tendrá su forma de gestión que hace de, que pueda funcionar como, como está funcionando porque hay que pagar la luz, hay que hacer muchas cosas, digamos, para bancar un centro cultural. Claro, claro. Bueno, pasando a otro tema, chicos, eh, la pandemia nos encerró y al teatro comunitario le prohibió juntarse en el espacio público y en la plaza, etc. Entonces, eh, todos recurrimos a la tecnología y ustedes, según contaron, también recurrieron a la tecnología. Cuéntenos uh -huh. un poquito cómo fue ese cambio ¿Qué, qué tecnología usaban, si les fue fácil o difícil, si se integraron todos, eh, qué ventajas encontraron, si alguna, en ese uso de la tecnología. Y la última parte, si ustedes creen que esa tecnología eh, va a quedar incorporada en las actividades del grupo. Mira, yo creo que, que empezamos como todos este, pensando que esto iba a durar dos días, tres, cuatro, hasta que se hizo eterno y ya se comió este año también, digamos. Eh, pero bueno, arrancamos a los tumbos, eh, después la tecnología nos permitió, aparte que no todos los de grupo tenían acceso a internet, este, era complicado, se empezó a, creo que tomó mucha fuerza los grupos de WhatsApp, después uh -huh. empezamos con las reuniones, pero creo que incluso el primer proyecto para decir, bueno, vamos a movernos porque porque esto se viene para largo, sí. fue un video que armamos, tipo cadáver exquisito, eh, que se iba pasando por WhatsApp, y a través del WhatsApp, bueno, después se editó, una de las compañeras, de la china, lo había editado, creo, este, y bueno, ese fue el primer proyecto, o sea que la tecnología empezó a rescatarnos, digamos, de ese aislamiento, y, y bueno, de ahí en adelante creo que Ulises recibe la invitación de la red, de, de teatro comunitario sí. eso nos abrió otras puertas nuevas, porque más allá de que el teatro comunitario está funcionando desde 2011, creo que nunca se había incorporado a la red sí. la red nos permitió eh, enterarnos de, de nuevas cosas, por ejemplo el subsidio del INT que, que terminamos ganando, nos enteramos gracias a las reuniones de la red que se hacían por Zoom Zoom no meet. No me acuerdo cuál de las dos plataformas, pero al caso sería lo mismo, por Internet. Eh, ahí eso generó nuevas formas de, de trabajo. Empezamos a conectarnos más por Zoom, por Meet, este, para, atendiendo a lograr este proyecto. Después también eh, se generaron, por ejemplo, para el, creo que fue la Semana de los Teatros Comunitarios. Sí. Eh, bueno, ahí hicimos un, un video para presentar para la semana de los teatros comunitarios, de los teatros comunitarios, y, y eso también fue, creo que fue lo que nos mantuvo durante toda la pandemia. Nosotros tenemos esto que tenemos participantes vecinos que son golondrina, digamos. Entonces tenemos un grupo fijo, pero hay algunos que vienen, se van, se van intercambiando. Entonces era todo un trabajo de decir, bueno, eh, tenemos que volver. A, y, y seguir ganando fuerza y gente y que el barrio participe, ¿no es cierto? Y nosotros participar más del barrio. Y creo que con la pandemia volvió mucha gente que no estaba. Este, porque a través de la conexión les permitió a lo mejor participar que antes no estaban pudiendo participar por otras cuestiones, laborales, familiares las que fueran, o las que fueran. Y, y entonces hubo gente que se reincorporó. Eh, a través de esto, de, de la participación virtual, cuando tuvimos un pequeño margen para salir a una plaza, para empezar a filmar, fuimos a la plaza, filmamos a la costanera, las caritas de felicidades, de, de volver a encontrarse, era algo hermoso, esa necesidad que hay, yo creo que toda la gente lo tiene y el que hace teatro lo tiene más, porque es, es ni digamos, no se puede sino el, el teatro necesita de, de estar, de la presencia, y, y bueno, creo que a nosotros la virtualidad en un montón de cosas, también es mirar la parte de, llena del vaso, digamos, nos favoreció, nos permitió abrir nuevas, ver nuevas puertas que, que no estábamos viendo, incorporarnos a la red, o sea que eso ya es amplificarnos, digamos, y aprender muchísimo que eso nos posibilite, porque creo que me corri me corregirá María Claudia pero nunca habíamos tomado un subsidio este, o sea que fue todo un trabajo nuevo que se hizo que, que todas las cabecitas y pensando hoy mira uno de los de, lo, de las entrevistas que realizaron que realizan ustedes y veía una chica que decía bueno gracias a Dios tenemos a tal que es este, contadora entonces ella se encarga de los números y, y ve bueno nosotros estábamos todos medio así en la cuerda floja, pero la teníamos a María Claudia, la teníamos a Rita, la teníamos a la Jime, este, que era toda gente que, que bueno, vos escribís el proyecto, vos haces esto, vos organizás, nosotros hacemos el presupuesto. Y así se armó un equipo de trabajo hermoso, hermoso, este, que, que, bueno, que no sé si se hubiese dado sin pandemia. Entonces, yo creo que a través de, de, la, de las redes, bueno, eso es otra cosa. Eh, reivindicamos las re reivindicamos no, volvimos a utilizar las redes sociales y tratar de decir bueno, esto también nos es una herramienta que no estamos aprovechando con el Facebook, con el Instagram, teníamos como tres Facebook que había que armar en uno Rita, eh, Rita, eh, María cortame vos y seguí hablando vos que yo me cebo y... No, no, no estoy padre. bien, sobre la segunda experiencia que hicimos en pandemia que fue el video que no, fue un desafío muy lindo para todos que, con que participamos en la Semana de Teatro Comunitario. Eh, al armar ese video, también pusimos en común que necesitábamos contar la historia en esto de hacia, hacia los 10 años. Entonces, creo que fue entre febrero y marzo que presentamos todas las pandemias anteriores que habíamos tenido. Eh, nosotros habíamos tenido un desalojo por parte de la municipalidad en el año 2013, después sucede lo del incendio, en el medio se mete el dengue, y ahora estaba llegando después del incendio el coronavirus. Entonces hicimos, eh, eh, le pusimos muy, mucho estilo clownesco, ya que participaban con nosotros los chicos del hogar, todo hecho en aire libre, sí. y, y lo hicimos ahí en el, en el lugar donde se hace el trueque, al costado del birri que queda en Zavalla y General López en Santa Fe, justo en la esquina. Lo filmamos ahí en la costanera, como dijo Maxi, hay una, una escena que pretende ser el, el centro de un banco, y como no podíamos llegar, no, no muy lejos, este, filmamos una parte de la legislatura que está cerca, este, de Virri, y bueno, este, fue una experiencia muy, muy linda, muy creativa, ¿no? Desde lo virtual. ¿Ustedes tienen siempre... visto de eso, Claudia? Tienen el sí, video de actividad, está el video, sí, sí, sí. ¿Y sí. dónde se lo puede ver? Eh, se lo podemos pasar a ustedes y. Bueno. Sí, yo pasar? creo que está subido en el Facebook, pero y en un YouTube. Ahora tenemos que armar bien, por ejemplo, una página de YouTube también para. Claro, lo vamos para a mandar, para el, sí. Otro, otro, otro bueno, esa, esa experiencia... Bueno, la anterior, el, el cadáver exquisito también... Era el primer trabajo en conjunto... Sin tocarnos, sin abrazarnos... Sin estar ahí esperando que, que pase el responsable... Y nos abre la sala de teatro con una llave... O sea, todos esos encuentros faltaban... Pero parece que esa energía fluyó... Y se pudo plasmar, se pudo registrar... Eh, de los dos videos estoy hablando del, del primero... del cadáver exquisito, que fue por WhatsApp y del, del otro que fue, donde Maxi colaboró mucho con, el, con la apuesta a hacer la edición, la música, hermoso, que lo, se lo vamos a mandar. Y, el, el, segundo, el segundo fue presencial, ¿no? La filmación fue de lo que hacían ustedes en el sí, espacio. Sí, sí, pero siempre, siempre en espacios libres y con mucha distancia, digamos. En... Bueno, pero no utilizaron el Zoom para eso. No, no. No, no, no, no. ahí se utilizó, se filmó, digamos, creo que tuvimos un pequeño margen que se, se podía juntar hasta 10 personas, entonces sí. tratamos de robar todos los momentos que podíamos, incluso si había una filmación previa la, la utilizamos, este, y los convivientes, bueno, trabajar sobre eso porque podían estar más juntes, y así, no sé si tratamos de respetar todos los protocolos, viste, con... Y controlar todas esas ansiedades que estaban de, de juntarse. No sé si no salió perfecto. Por suerte nadie salió con coronavirus de esta reunión. Sí, nadie. Este, y la idea de eso era, dicen que hacer teatro es más difícil que robar un banco. Ah, Entonces, armamos no. una pequeña historia para esto. Que también hubo reuniones virtuales para elegir el tema, para elegir las locaciones, para mantener los, los protocolos y, y todo eso. Sí, y bueno, eh, pues, esto... Ay, sí. perdón, perdón. No, no y, que justo esto de, iba... Sí, Claudia. No, de la conexión con el espacio, los, nosotros compartimos con Rita y Vale una, una apreciación en una de estas reuniones que, que contraste eh, el Centro Cultural del Birri está con un barrio al oeste y, y, y hacia el sur eh, que tiene muchas vulnerabilidades, eh, y estamos a cinco cuadras por General López de la legislatura. Y eso por ahí nunca, nunca, o sea, en transparencia, nunca lo habíamos visto y fue en una de las reuniones, bueno, estabas Maxi, no te contamos tampoco. Y estaba eso, ¿no? El contraste de dónde está el barrio y, y muy cerca del centro sur donde está la Casa de Gobierno, legislatura, ¿no? Eso, eso lo vimos en una reunión virtual. Incluso está plasmado en el proyecto eso, porque realmente es como que mirás para un lado y mirás para el otro, y de un lado tenés legislatura, casa de gobierno, y del otro lado tenés un barrio con muchas este, con mucha desigualdad, digamos, que, que, que tiene mucha faltante de, de servicios, de, de, que el basurero no pasa como tendría que pasar, que hay... Una la luz. Serie de... Sí, día y la, la luz... luz. Un abandono interesante, digamos. Sí, sí. Muy, muy loco. Me hace ¿eh? acordar mucho a, al caso de, del grupo Cruzavías, el de 9 de julio, mm -hmm. que ellos siempre decían que llamaban Cruzavías porque la vía dividía como eh, al, a la zona, a la ciudad, claro. en los que estaban detrás de la vía y los que estaban del otro lado de la vía, y pasaba eso, ¿no? Como que con pocos metros había mucha diferencia de infraestructura, de servicios, de posibilidades, de, de muchas cosas, no es más o menos como esto que están contando ustedes, como que en el mismo espacio, con, con pocos metros de diferencia, como que parecería otra, otra ciudad, ¿no? es muy interesante. Totalmente, es mm. así, la avenida para allá y la avenida para este lado. Claro, claro. Eh, les hago otra consulta, bueno, hoy un poco adelantaron un poquito eh, sobre estas como... Intermitentes vueltas al espacio, intermitentes vueltas a, a verse y demás. Eh, también hablaron de protocolos, de que bueno, de que cuando se volvieron a encontrar en esos espacios para filmar el video y demás, bueno, tenían que respetar los protocolos de encontrarse y demás. Ahora, eh, si yo no entendí mal, eh, Claudia dice que hace dos semanas que volvieron a, a encontrarse presencialmente, ¿eso lo entendí bien o, o no? <ríe> a ver si entendí bien los tiempos, bien. Eh, para, ese, esa, eh, para esa vuelta, digamos, al encuentro, eh, ¿cómo fue, eh, digamos, tuvieron que hacer una nueva preparación, adoptaron los protocolos que ya venían de antes? Eh, ¿cómo, ¿cómo volvieron a ese espacio, digamos, con, con nuevas posibilidades, o siempre en el espacio abierto, con ese, dos metros de distancia, barbijo, o tuvieron alguna otra adaptación, digamos? Usurpamos el, el, el garage de, de Ulises, que es bastante grande, eh, abierto, eh, con puertas abiertas, igual fue error, porque eh, nosotros pensamos que ya se había ya nos podíamos juntar y creo que ese día no nos podíamos juntar en realidad, eh, después ya sí, pero por el número de gente, bueno, todas esas cosas, esa variable que a veces uno no sabe qué está pasando, decíamos, bueno, ¿se puede o no se puede? Que sí, que el teatro sí, que no, que, que la actividad más de 10 personas, bueno, cuestiones que nosotros vimos el bache y nos juntamos, al, eh, después creo que resultó que ese fin de semana no nos podíamos empezar a juntar, pero tratamos de mantener los protocolos que ya están, digamos, Sí. barbijo, alcohol, eh, manejar el tema del distanciamiento, que esté todo bien aireado, no estar sí. encerrados, encerrades, este, tratar de mantener los protocolos que dentro de todo uno sabe que son los que están corriendo, que son los que están en vigencia y los que más previenen cualquier tipo de, de, de, de contagio por, por falta de... porque uno se relaja, digamos tratar de evitar no relajarse, no compartir el mate, eh, todas esas pequeñas cosas que hacen, a, a que creo que son los protocolos que están casi en cualquier lugar, y la cantidad de gente, no, no, su, no superar un determinado número de personas que voy a decir, bueno, ya esto no estaría cumpliendo porque no nos permite mantener el distanciamiento, en los ejercicios también, los ejercicios que se tiran desde el lado de la dirección tratan de de evitar el contacto directo, uh -huh. este, entonces uno va teniendo en cuenta todos esos detalles. No bueno, y, el, y el segundo sábado, perdón, el segundo lo hicimos en el patiecito al lado de la sala del birria, ahí ya nos sentimos más, con más espacio todavía, si bien la casa de Ulises tiene ese garage enorme, donde cometimos la incidencia <risa> en error, <risa> pero... En el segundo fue en el patio del y bueno, sí, hay alcohol en gel, hay barbijo, tenemos una distancia que cuando hacemos la ronda de precalentamiento eh, la, la mantenemos, barbijo, alcohol en gel, distanciamiento, bueno, sí, es lo que siempre, siempre veníamos haciendo. Así que bueno. Creo que lo y ahora, más básico también, no sé qué no, no, no sabría qué otra medida tomar realmente. Y no, hay, hay una medida, pero la sí. tomaron los, los hogares, de que los chicos, como vienen, abrazan, corren, se juntan, los chicos no, no le podemos controlar esa, esa ni, ni siquiera yeah. tendría, si pudieran, creo que no lo haría, <risa> eh, los chicos de los hogares sí, Digamos, estamos, eso, estamos ansiosos esperando que se vuelvan a incorporar pero esa fue una decisión de los hogares y nosotros las aceptamos, claro. Y hoy creo que una de las chicas había preguntado también si, cree, si creíamos que alguna de estas, de, de esto que vino se va a quedar, yo creo que sí, por lo menos primero que me parece que tenemos un año más con idas y vueltas con este tema, y después que yo creo que lo que nos va a dejar por suerte eh, van a hacer estas cosas, bueno, ser parte de la red, formar parte de la red, lo cual implica mantenernos en una virtualidad, porque nosotros estamos en Santa Fe y creo que muchísimos grupos son de Buenos Aires, entonces hay herramientas que, que cobraron fuerza que no se van a perder y que creo que van a seguir manteniendo los lazos, que a lo, entre, nosotros sí, entre nosotros sí nos vamos a poder juntar, pero vamos a mantener lazos con los grupos de afuera de a través de, de esta manera, digamos, ¿no? a través de las, de las reuniones virtuales. Sí. Creo que eso se va a mantener. Y algo que nos pasó, que fue muy duro en este tema de, del aislamiento, eh, nosotros todas las obras que estrenamos en el Centro Cultural Social Birri, que la última la tuvimos que hacer en el patio por el tema del, del incendio que había... había, había este... ...desdibujado en el lugar donde podíamos ensayar y actuar. Eh, lo que nos pasó es que no pudimos viajar más a Victoria. Nosotros desde el año 2014 éramos invitados por la Asociación Cultural de Victoria... ...corregime, este, Maxi, si sí, sí, meto las patas... En, ...en el Centro Cultural que queda a 50 metros de la plaza... Eh, ...nos invitaba esta Asociación de Victoria de Entre Ríos y reproducíamos la obra que habíamos estrenado en el Centro Cultural. Todos los febreros viajábamos a Victoria y eso era este, como un ritual, era un ritual, desde empezar a juntar, este, gestionar pollada o venta de fajores para juntar para el pasaje, este, ir viendo asegurando que casi todos los que estuvimos en el estreno del birri íbamos a viajar, había menores que tenían que firmar un permiso a los padres o el hogar, y bueno, y otros trámites administrativos, y, y eso se cortó. Eso se cortó y, y realmente para nosotros era eh, como revalidarnos con, con este Centro Cultural de Victoria que siempre nos recibía, tenía una sala donde nosotros podíamos poner las bolsas de dormir todo, y y estrenábamos en el patio de, esa misma, de ese mismo lugar, y después, los que podían, nos podíamos quedar dos o tres días más en carpa, junto a la playa. ¿Cómo era Maxi, si querés poner algo más? No, no, esto de que sí, que creo que es algo que era distinto para muchos chiques, eh, para, el, para las chiques del hogar, que a lo mejor no viajan tanto, creo que era algo que estaba muy bueno, que desde el teatro, desde el teatro como acción digamos tener estas esta posibilidades de, eh, de, de, de conocer nuevos lugares de cuestiones culturales eh, de, de, de vivenciar cosas distintas eh, que bueno con esto de la pandemia se cortó pero creo que bueno el viaje a Victoria era una parte ya como integral de, de teatro comunitario era como que ya estaba sí. afianzadísimo y, y creo que generaba muchas estaba buenísimo Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, esperemos que cuando se termine la pandemia pueda recuperar estos lugares también. Sí, seguramente yo creo que, o sea, yo trato de ser optimista y creo que con, con tiempo y seguramente llevará sus procesos, iremos retomando. No va a ser nunca lo mismo porque lo que vivimos fue, está siendo muy fuerte, pero creo que... Que de alguna manera vamos a recuperar todo eso, que fue lo que más, también lo que más vivimos, digamos, esto no deja de ser un momento muy particular en la historia del teatro comunitario, en la historia de todos nosotras y nosotros. Eh, quería consultarles un poco cambiando de tema, pero retomando algo que había mencionado Maxi respecto del tema de los, de los subsidios y lo que es, bueno empezar a gestionar ese tipo de, de ayudas y de financiaciones. Eh, quería bueno ver si podías contarnos un poco más acerca de, de eso, eh, consultarles cómo se, se organizan, o se, se organizaron o se están organizando con esas gestiones y si eso, se si accedieron a, a algún subsidio durante la pandemia, eh, si pudieron acceder digamos eh, Sí, bueno, primeramente, bueno, este, este subsidio del INT, que creo que nos enteramos a través de la red, participamos, eh, armamos el proyecto entre todos, nosotros nos tomamos lo comunitario muy a pecho, esto es muy realmente entre todos, eh, tenemos nuestras golondrinas que van y vienen, pero tratamos de ir a agarrándola por lo menos como palomas mensajeras y, y bueno, van trabajando en distintas cuestiones. Este, el proyecto, ese fue el primer subsidio que, que tomamos, que sí quedamos, ganamos, y bueno, hace poquito, por suerte, ya tenemos la posibilidad de, de poder, ya recibimos el dinero, digamos, eh, para poder empezar a, a gestionar y a armar todo eso, y fue la, la primera vez que, lo, que, lo, que se hizo, eh, y después, ahora hay un, una asistencia que es de provincial que para generar este, un audiovisual en este caso. Eh, que bueno, que eso es más particular porque, por ejemplo, se tomaron 15 personas que, que no estén cobrando un sueldo, que sean de, de cultura, ¿no es cierto? Eh, que une gente del teatro, del teatro, del cine, de distintas actividades para generar un proyecto, entonces, este proyecto que nació de hacer una obra de teatro particular para el, por el tema del subsidio, que, era, que también reivindica o retoma una obra que se había hecho antes, también se utiliza para generar este video, este audiovisual, donde 15 personas, aproximadamente, 14, 15, cobran eh, por realizar este audiovisual durante tres meses una determinada cantidad de plata que es una forma también de, de profesionalizar a las personas y decir bueno para eh, se puede se puede eh, a veces sabemos en que del teatro no se puede vivir o por lo menos mucha gente piensa eso y creo que de a poquito de, con distintas herramientas si, si vamos accediendo se pueden generar un montón de, de cosas que, que a lo mejor antes no estábamos viendo entonces también es, qué sé yo, hay una chica, la Lea, que es eh, costurera, entonces va a trabajar sobre la parte de los vestuarios. Eh, tenemos chicos que son de, de la escuela de cine, entonces ellos van a trabajar en la parte de, de, de la filmación. Y así, bueno, cada persona va a ocupar su lugar. Ahí, María, este, justo hoy charlábamos de esto, porque yo no me acuerdo bien cómo sí. es el, el tema del video, este, la parte legal, digamos, cómo llegó esto, pero que también es, no es un subsidio, porque no. en realidad se les está pagando por realizar un trabajo, que creo que eso es lo que está muy bueno también. Sí, y tuvimos libertad para invitar a todos los que querían participar de, de, para formar este grupo de 15, eh, de distintas disciplinas, como dijo Maxi. Esto lo ofrece Cultura de la Provincia a través de, una, de un área que se llama Comunidades Organizadas. Y está a cargo, eh, le decimos el turco Cheref en Santa Fe, es, es provincial. Y independientemente de esto, de estos dos ingresos, eh, nosotros ya eh, no esperamos, digamos, que, que llegue la plata del subsidio. Empezamos a hacer entrevistas con los vecinos para empezar a recuperar historia y poder trabajar sobre esta obra de la estación, ¿no? que Además, ahora también tienes la idea de, o sea, el subsidio que este, que en el cual ingresamos, también la idea era por, eh, fomentar y generar de vuelta nuevas redes con el barrio para tratar de, de que se sume más gente, de que participe, este, esto de las entrevistas hace, que se hacen en el barrio justamente para, para retomar la historia de la estación, la historia del barrio con la estación, la historia, la historia de del Birri, con la estación y con el barrio, entonces que se sientan parte, que vean que eh, Teatro Comunitario es parte del barrio y se vaya sumando gente, creo que una de las, de las premisas de, de que se presentaron para este proyecto es justamente reivindicar eso que, que forma parte del barrio y no siempre se, se cuenta y una de las premisas es que la gente se acerque a, a Teatro Comunitario, que lo vea a través de la entrevista. Vamos hablando con la gente, la gente que, que no está tan enterado que simplemente ve las obras a fin de año, sepa que seguimos activos, que estamos ahí. Tiene toda esa impronta el tema del subsidio. Les hago una pregunta, Maxi y Claudia. ¿El, el grupo está conformado en asociación civil o no? Eh, ¿O es algo que no se lo plantearon? O... No. No, ah, ok. No, para saber si el subsidio estaba enmarcado o tenía el requisito, evidentemente no, eso está bueno porque es más amplio, ¿no? Sí. sí. No, no, no. Este, Vos sabés que ahora creo que es algo que tomó mucha fuerza, una de las compañeras, Rita, también venía hablando mucho de eso, es como que ahora eh, se empezó a, a pensar un poquito más por ese lado, que antes no yo creo que no había sido tomado en cuenta eso. Sí. Este subsidio no, porque fue, se armó el proyecto, digamos, que era para los teatros comunitarios. Entonces, una vez que nosotros mostramos la historia del, del, del grupo, que hace mucho que viene trabajando, este, todas las obras que se han hecho, no, no, no se necesita una asociación civil, sino simplemente esto de, de estar como, como monotributista para cobrar subsidios y ese tipo de cosas, pero no de asociación civil. Igualmente es algo que se viene charlando mucho últimamente, que viene tomando fuerza y que tenemos que evaluar para ver si el grupo eh, lo, puede, lo puede hacer y, y nos serviría, digamos, hacerlo. Sí, claro. y sería... Perdón, sería sí, muy, muy oportuno porque esta, este área de comunidades organizadas ofrece una instrucción o una facilitación en trámites para por si nosotros decidiéramos tener la, la personería jurídica, ¿no? Asociación Civil sería. Claro. Bueno. bueno, y siguiendo un poquito lo que acabas de decir, Maxi, sobre esta serie de entrevistas para dar a conocer el grupo, eh, ¿qué modos hay para acercarse al grupo? ¿Cómo podemos la gente en general, los interesados conocer más las actividades del grupo? ¿Y si ¿Hay alguna forma en que se podría colaborar con ustedes? Bien, nosotros vamos a poner eh, un número de cuenta donde pueden depositar dinero. No, mentira. Este, <risa> pero bueno, podríamos hacerlo. No, pues, sí. eh, no bueno, las entrevistas son Primero para que la gente conozca el barrio, pero es una parte del trabajo de investigación que se hace. Nosotros para la obra tenemos la parte de dramaturgia y la parte de investigación, digamos. Estas entrevistas sirven para la parte de dramaturgia, donde se van generando, eh, llegan estas historias que vamos recibiendo desde la parte de las entrevistas. Y de eso se trabaja los sábados eh, a través de improvisaciones sobre estas historias para ir generando la obra. O sea que eso es un trabajo que es como un ida y vuelta que se va este, recargando. Y después, bueno, ahora estamos con los da, tratando de, de ponerle pilas a, al Instagram, al, al Facebook, que yo no me voy a acordar cómo son, pero es de Tripa Corazón, hay que buscar de Tripa Corazón. Este, creo que ese es el primer camino, y después, bueno, el, el Birri siempre muestran las actividades que se, que se brindan, los talleres que se, que se brindan en, en el birri. O sea, que se pueden acercar hasta el birri, que está en general, mira, yo, porque mi cabecita no funciona bien todo el tiempo, casi nunca, diría yo. General López Al36 está el birri, que es la extensión Mitre, o sea, es un lugar muy importante, la gente sabe que el birri está ahí. Este, y después a través de, lo, de las redes sociales, que ahora estamos moviendo muchísimo más con este tema de la pandemia, porque realmente no no le estábamos dando la bolilla, que, que son esas herramientas que uno tenía como medias olvidadas, me parece. O uno que está medio alejado, porque capaz que un chico te, la manejaba hace como cuatro o cinco años y te hace así, te dice, no, esto, está ta, ta, ta. Y nosotros no, nosotros nos enfocamos en el, en el hacer y en el estar. Y ahora estamos reivindicando estas herramientas que estaban hace un montón. Sí. Pero si querés te busco cuáles son las... El facebook de Tripa Corazón. Y el Instagram, que también es de Tripa Corazón, pero no me va a salir el no. Yo voy a per permitirme um, una licencia. Como, eh, soy coach ontológico americano, veo todo como posibilidad. Y yo tomé eh, esta, est esto como una oferta que nos decías cómo nos podías apoyar o ayudar en difundir este trabajo. Lo entendí mal. Está Eso. Bueno, entonces es una posibilidad, Maxi, no sé qué, qué decís vos, de que si ustedes con, con estas comunicaciones de distintos espacios, de teatro comunitario y otros, eh, ustedes conocen algo que, que puede reforzar lo que estamos haciendo, le eh, vamos a agradecer, si sí, sí nos aportan. Bueno, lo que, lo que estamos haciendo es, haciendo en primer lugar, conocer todas estas actividades en un momento en que la gente supone que las actividades están suspendidas y hacer conocer la existencia y la insistencia del grupo en seguir haciendo, lo cual creo que es importante, ¿no? Y lo luego, cual dar, es un objetivo. Claro, claro, dar a conocer todo lo que los grupos se han esforzado y han seguido haciendo a pesar de todas las dificultades. Y eventualmente, sí, sí. por eso les preguntábamos si hay un modo de colaborar con ustedes, que hay gente que a lo mejor tiene ganas de colaborar, de, de muchas maneras, no solamente con dinero, sino quizá de otras maneras. Uh -huh. Entonces, bueno, sabiendo que tienen el Facebook, el Instagram, si van a abrir un YouTube, eso va abriendo eh, la, el, el espectro de donde la gente los puede conocer y puede eventualmente entusiasmarse y querer colaborar o invitarlos a alguna cosa, ¿no? Yo creo que lo primero, bueno, eh, esto bien, esto que decía totalmente, pero lo primero es que la gente que esté cerca quiera participar. Eh, que, que sepa que estamos ahí a través de esto que están generando ustedes, que, que le muestre a la gente que todavía estamos ahí, que, que no nos fuimos, aquellos que no nos conocían, a lo mejor nos conocen a través de las redes, este, de este tipo de, de emprendimientos. Eh, entonces, la, la forma más importante es estar y, y formar parte, creo que eso es lo más importante con lo que se puede colaborar, porque es hacer que el grupo crezca y, y, y llegue a más lugares. Eh, y después, bueno, por supuesto que esto de como nos pasa con Victoria eh, y que después lo que nos pasó en la red, que es una, una colaboración, es permitirnos conocer nuevos lugares, saber que hay otros eventos que a lo mejor no nos estábamos enterando. Entonces eso es una forma también de, de colaborar con el grupo. Y mirá, este, hablando de, de las páginas, porque me puse a buscarla, eh, son de Tripa, es el, el, el nombre en Instagram con Z, en la, la página donde las chicas, ahora creo que la Vale, una de las chicas, después la última que está este, subiendo fotos eh, con otra compañera más, que ahora se me traban los nombres, este, y bueno, y después tenemos en Facebook la página que es eh, de Tripa Corazón Teatro, eh, que tenemos el Facebook y la página, y bueno, que ahí pueden ingresar y ver fotos de las obras, eh, los ensayos, y, y creo que la gente se va a enganchar, este, creo que están subidos los videitos también, eh, sí. videos de, de ensayos, y creo que eso, la gente se va a enganchar y, y, y está bueno, está, está muy bueno porque no le estábamos dando boliche, cerrado así que gracias, gracias por, por permitirnos. Eh, contar un poquito de lo que estamos haciendo, eh, contar lo, lo, las redes eh, y yo no creo ser el mejor transmisor de, de lo que es de Tripa Corazón, sí puedo decir que eh, a mí me voló la peluca en, en tres años, me siento parte quiero defenderlo a capa y espada, digamos este, así que, bueno, mandarle un beso grande a toda la, la, la gente, la, las personas que, que forman de Tripa, que algunos vienen desde sus comienzos, y otros que picotean, van bien, en tu, tu, tu, como las golondrinas que decimos, y, y bueno, y los que nos vamos sumando, que, que realmente nos enamoramos de, de, de, de Tripa, como grupo, como grupo de teatro, eh, yo digo que el teatro en este caso, pues lo decimos todos, ¿no? es la excusa para contar lo, lo que está pasando, este, así que bueno, nada, mil gracias. Bueno, estamos intentando y, seguir haciendo. Bueno, mil gracias, Maxi y Claudia. Ha sido muy lindo charlar con ustedes. Les agradecemos sí. muchísimo el tiempo y la presencia, entre comillas. Les mandamos un abrazo enorme y esperamos seguir en contacto y en algún momento presencialmente. Un abrazo grande para para ambos y bueno eso. Gracias por el tiempo. Fue un, un gran placer conocerlos. No, gracias a ustedes y realmente estoy feliz porque siempre me acuerdo de Fernando Birri y su terca tozudez, libertad para visibilizar cosas de que nadie estaba hablando en Latinoamérica. Creo que yo soy una militante de la memoria de Birri, que fue lo que después estuvo Ulises personalmente sosteniendo presencia ahí, porque eso tenía que ser para un centro cultural, no para, para otra cosa. Así es que bueno, gracias. Muchísimas muchísimas gracias y, y bueno, eh, esperemos que todos los grupos de, de teatro comunitario del país sigan haciendo fuerza en esta gran comunidad y bueno, esta comunidad de la red que nos incorporamos hace relativamente poco y nada, este, siga, siga creciendo en la virtualidad y cuando esto se termine, como dijiste recién, poder encontrarnos en algún lugar. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. abrazo, abrazo. Gracias. Nos, Nos vemos. Gracias. Un Gracias. Gracias.